Y hola, ¿qué tal? Riela, religión, no, del canal, aquí, Capri, Navío, para ustedes. y nos encontramos nuevamente en KTATIO con Alexis Rabbit TV Topi. ¡Hola, chicos! ¡Hola! hola. ¡Eh, chicos, hola. ese piso está bugueado! <risas> espérate. espérate no <risa> no, no, <no>, no. no. <risas> Son en donde los traje, los traje en una mega cara cara navideño. ¡Que tenemos ¿Sí? un el el... santa que siguiente sigue enfrente! sí, ¿Qué sí ¡Saltan todos mis regalos! ¡Ven, vamos, -sí? vamos, vamos! Pues sí, -sí? chicos, pues ya como saben es un cara a cara Vamos a ir cambiando de coches hay que ir. Así, así que un cara a cara Pues ¿Tres -tres? si quiero ser el primero en llegar el otro auto Tengo que tirar, lo siento mucho, Capley ¿Cómo que me vas a tirar, no, Alexi, por favor? ¿Te tengo que tirar! ¡Que no! A ver, cuidado, ¡Ay! A Es el carro, hermano. Vale, vale. Que el último que llegó fue Beto. que asco Yo primero, el primero. No va sí, a sí. El Nubo sacó puede ser Mira, hay nieve en el suelo también. ¡Qué chévere! Oh, Está es pesado. Pero que a qué auto le tocó al Beto Fiki Espero que no sea un camión. El carrito del abuelito de Alexi. Mira, mira, mira. A ver, no, no, no, no. ¡Lo mandaron a volar! Uh -oh. no, es que es un carro topocho, Eso no es que. ¡Merda! Hay nada. de qué preocuparse. Pero que, Alexi, ¿tú qué te crees? ¿Un carro rampa o qué? Quítese. Pero no compares a un todo Ferrari de 400 caballos de fuerza contra este 8. De verdad, el bochito de tu mamá, ¡qué bonito! ¡Oye! Este coche en su tiempo fue elegante, así que no lo critiquen tanto Este que coche en su tiempo era un Ferrari de verdad, <ríe> exacto, Es verdad, es verdad que, que los, los coches viejos, que no crean. No, ¡Vamos, no, que no, es no, popular. Este uh, uh, uh, uh. A ver, vente, acá, Rabito es que tiene más ¿Qué, qué Pero pasó? tirase que voy de último <ríe> ¡Nos vemos, ¡Oh, Rabito! ¡Ostras, ostras! ostras ¡No! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre al puto rojo! ¡Carro corre, pincho! Corre puto, carro, puto, carro, puto, ¡Carro pincho! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Déjame llegar aquí, por favor! ¡Qué no asco! ¡Me tiré a la leche! ¡Sí! Un ¡Qué asco! Uno menos. Vamos, quedan tres. Oye, tres bueno. pinchos contra un carro viejo. Oye, esto no es bueno para sí. esto. Pero ¿y esto? ¿Pero esto es legal? ¡Bully contra el enano! ¡Vamos, bullying! ¡Bully! contra yo! el carro viejo! ¿Qué ¡Hala! Es ¡Qué, es ¿Qué, es qué rarito también se cayó! A ver, Beto, vamos, uy, vamos. vamos. que te, Ten cuidado, cable. Aquí, aquí hay que te, tener cuidado. ¡Déjenme en paz! Uy, que se resbalan los vehículos, eh. Que la sí, nieve sí, sí. está bonita muy. ¡Coto, el que me tire! ¿Cómo? ¡Ah, entonces ahí me por ti. <risa> ¡No! ¡A eh, ver, yo te tiro! Adiós! Uy, se escapó, eh. Se escapó. Pequeño, pero peligroso. Uy, uy espérate, espérate, que está muy. Uy, ahí está, ahí loco. ¿Tal Oye, funger, ¿no? esto es injusto, ahora ahora Lexi se va a vengar. Muy felices todos, no, ahora se les va a caer todo el peso de la ley nah, Alexi, me yo estoy contigo, mi canal. Vamos, Rabito, vamos ¿Qué? Que no Dios, me van a poder tumbar, que, que ya verás como, que le voy a hacer Mira, la técnica tenemos, turbo, hay que aprovechar eso, el turbo no va a poder ¿El turbo? turbo, que el turbo, mucho. que podemos brincar Adiós ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No no no no no no no no este este nos escapa rata me lo he pasado te lo vas a pasar ¡No! mal... Valeti sí, por favor déjame llegar mi no, pan! no no no. no te lo vas a pasar no. vamos, vamos sobre mi cadáver que este auto es muy lento no todo. oh All qué bien. triste casi te tiro ¡Eh, mira! ¡Qué bonito vehículo tengo ahora! Es como de playa la playa pero ¿Eh? bueno, si estamos en navidad ¿cómo que la playa el resto se salió <risa> pensé que me ibas a tirar y por eso salte que, no, que no te va... eh. toma toma sucio quídele, quídele, quídele. oye esto de ir de cuarto ya no es divertido eso es parte de crecer tini hola chicos hola. ¿Me no, pero y este apoye tú a tomar por saco a la playa te voy a mandar yo al cielo te voy a mandar Mira qué chévere que los vehículos se, se llenan de, de nieve. ¡Qué guapo! ¡Se llenan de nieve! ¡Oh no! ¡Se me ensucia mi coche! Que ¡Se me ensucia! ¡Pero los coches son para ensuciar también! ¡Se ensucia mi super auto! Pues si recién lo habíamos lavado! ¿Cómo que para ensuciar? ¡Se ensucia para ensuciar y yo! ¡No, chicos! ¡Lo que tengo! ¡Ahorita el que venga para acá! ¡Que, que, que Dios se ampare de ustedes! ¡Oh no! ¡Un coche rampa! ¡Jefre! ¡Paca! ¡Me mandó a volar! ¡Se fue a Narnia! No, no, caple! ¡Caple, caple! podemos hacer una tregua, rata. ¿Un ¡Bien ¿Un hecho, caple! ¿Un ¡Bien hecho! ¿Cómo que bien hecho? ¿Y tú qué te llamas? ¡Adiós! <risa> ¡Yo un saltarín de la vida! No, <risa> no, pues ¡No, no, ostras! ¡Vente para acá, ¿Qué Ramito! ¡Adiós! No. <risa> uh, uh, no ¡Nos vemos! No ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos revimos! Es que ahora me tocó un, un coche grandote, ¿eh? ¿Qué? Oh, eres un, sí, es un coche militar. ¿Qué? Es un coche gigante. Sí, soy un auto militar. Aquí, aquí voy, pero me esta. ¿Qué? Es una tortuga, dejó de ser Dani, eres una tortuga. Que sí, que sí, que sí, esto va a tardar mucho tiempo. O sea. Es pues, más, aquí te van un montón de coches rampas. Si ahora ¿sí? ¡No iba a tirar el elefante! No, por favor, mis panas, no saber? son los píos. Pero que el ¿What? coche no, el coche no huela Que me ponga Alexia, ¿cómo tú puedes poner, por él Primero yo, primero yo, si no me sale Vamos, vamos ¿Qué? Que no volaba, yo creo que sí vuela un poco Es que lo malo del vehículo es que no gira bien Gira muy lento que Hombre, que quiere que gire locura. tremendo mastodonte Claro, como, como los deportivos, pero no gira <risa> Este no es un deportivo, ¿cómo te lo explico? Gírame, está eh, mejor Gracias, Rabito Oye, que Rabito, deja de pasar por debajo de la gente que te vamos a aplastar No, <risa> no pasa nada, no pasa nada es es que vamos, a, a ahí le como... encanta pasar por debajo, vamos Vamos a hacer pupa ese ratón. Ven pa' acá, Capley. Dame chance, que te alcance y te voy a tocar el ratón Ahí vienen, ahí vienen dos camiones más. Rabito, por favor. Que no. Que no mola, que no mola si me tira. Bueno, bueno, ¡No, ¡No salvamos! ¡No, Nos ¡No! ¡Que el veto se cayó! ¡Cruza! ¡Capley! ¡No! ¡El rabito! Bueno, gracias. ¡Qué muy pegado! ¡No lo puedo! ¡Llego! Qué no llegó. llegas! ¡Ay, oh, llegó! Oh. 4 por 4 no vas, Somos 4x4, o sea, 16. ¿Qué? <ríe> pero sí. tú qué eres, profesor? Yo vine aquí a ganar, no a estudiar matemáticas. Adiós. Hombre, que yo yo aquí te puedo enseñar oh. mientras vamos pasándole a estos loops. Sí, es que pero sí, de atrás 4x4. Vamos. No es que no, no, no, no ¡Se vale! ¡Ostras, ostras! ¡Qué esquivada, ostras. qué esquivada! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cuidado ¿Qué, que qué rabito! oh, oh, y... oh recuerda ¡No manches! ¿Pero quién es ese imbécil? Oh, no, no, no. Tú tranquilo, Alesi! Oh, Esos vehículos no giran bien. ¡Lo esquivo! ¡Lo esquivo! ¡No! Lo esquivo! Por ahí, no! no ¿Pero no, por, no! por qué? ¡Por mí! No! ¡Sucia! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ya, ayudo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya se fui! ¡Ya se fui! Vamos. Te ayudo, no, te, no, te... ¿Te ayudo No, pero no me ayudes así, Alexi ¿Qué pasa, <risa> Pero ya no tú? te ayudo Ven, vamos a ver mejor qué, qué coche nos toca Quiero que sea un tanque Uy, qué coche Otra vez el coche El coche, el coche. pincho, ven para no, acá No, viene el pincho atrás mío No, pero mí. top! Vente. No, no la Uba. vemos no. Toma no. Toma, no. toma, sucio ¿Qué? Uy, uy, uy, Ahora sí que ya uy, no uy, se pueden ir a mí Rápido, corre, corre, rápido corre, rápido. ¡Ven es para acá, no pulguita, ven para no, acá! ¡Mírame! ¡Por favor, te suplico, Capley! ¡Capley, la, la, no. no, la puntita no! ¡La puntita no! Que ¡No, que sí, me que, ¡Que es solo no, la puntita, nada más que no, la puntita! ¡No, no, no, no, no! ¡Uy, que me salió! ¡El poder de mi superdeportivo! ¡Ay, <risa> se lo equivoco, Roby! ¡Me arrastró a mí! <risa> ¡Ya ves! Es que ahorita le va a tocar los pinchos a ellos. Y yo con <risa> Ves, eso no debes de tratarnos mal imbécil. Te vamos a pinchar el trasero, ¿vas a ver? No, y ahorita estoy con, con un carrito de viejo, desde un bonchido o oh, no. A ver, vamos a ver cómo me puedo me puedo liberar de estos sucios. ¡Hola, Lexi ¡Hola, señor Capley! ¡Hola! ¿No queriste volar un rato? ¿Dónde estás? No, te voy a estar haciendo volar no, un buen rato ¡No, nos dejan en paz esos pinchos! ¡Oh! ¿Se escapó! ¡Adiós! ¡No se preocupa, Lessi, yo lo retengo! ¡Adiós, Rabito! ¡No, no! Es okay. Que está muy fácil, que está muy fácil, es muy... otras no cosas. somos los más grandes ahora, pero podemos darte pelea todos. Coches antiguos unidos contra el Capley. Uh, a ver si me pueden rebasar. La vieja escuela contra la nueva. Let's go. A ver, a ver, a ver. Los retos. ¿Dónde estás? Veníos por, buscándote. Venido ¡Oh, por mí. buscándote. Veníos por ¿Qué, mí. Veníos por mí. <ríe> no, <ríe> no, no Robito, no, Robito, Robito. ¡Lo tengo lo no ¡Lo de esto, sucio. ¡Lo dejo! se no va a pasar! ¡Quítese pobre, usted, no señor! ¡Déjeme pasar! ¡Este porque... abuelito no lo va a dejar! ¡Uf, uh, uf! Uh, ¡Vamos, uh, vamos! ¡Uf, uh, uf! Uh. ¡Alexi! uf es mejor Alex. que corran! ¡Es mejor Alex. que corran porque no, hay el no, voy no, para no, atrás! No. Me cayó! ¡Hola, hola Alex! No. De nuevo el coche rampa, yo por aquí no paso ¡Ay, no! ¡Mira, no. no. está suyo! Mira atrás tiene sí, campeón. Que estoy viendo, Mira que atrás. estoy viendo, pero. Pero no me vas a alcanzar, ¿sabes? Que si sí te va a alcanzar, déjame que te toque, que te alcance, pero.. <risa> ¡Ah! No! ¡Qué asco, bueno, pero, qué asco! pero llegué. No. Eso es lo bueno. No, no, no, no, no he llegado a. ¡Ven papá, ven! No, no, no, no, no. Beto, por favor, podemos dialogar. <risa> no, no. Así me trataste, me tratabas tratado. Asco. ¡No! ¡Se me escapó! ¿Qué te dices si yo te trato con cariño, bro? ¿Qué eres? Que eres tremendo ya. perrazo. No, no, no, o sea, no Yo no. también te voy a tratar con cariño, te voy a decir. Eso, síguele, a síguele, gracias, gracias, gracias, gracias. Ojo, <risa> permiso, permiso, eh, que viene duda sucia. Que es este vehículo. Adiós. Bro, que es este vehículo que tiene la capotera. No tiene capotera Bro, ¿y esto? Es un coche malo. Que sí, que mira al frente, que, que no tiene capó dañado. Es una pieza clásica, es lo que es. Que ahora sí viene lo chido. Que ahora, ahora sí viene, viene lo chido, en serio. Sí, que, que ahora sí viene lo chido. Tiene razón, tiene razón. Ahora sí viene lo chido. Ahora sí que viene lo chido. Adiós, rabito. Ah, ¿Qué? ¿Qué? Espera, que bicicleta? bicicleta. Bicicleta, no me haces nada y la meta está al frente. No, no no no no no no no cómo que al frente primero qué, qué sí, sí, sí. es esto vamos vamos vamos ¡Oh, ¡hostia! nos peleamos al sucio? What what what, what? mira perro <risa> a a no no gracias gracias gracias cómo vamos, qué gracias no te tiraste no, no Alberto no, por favor mi pana oh, mi perro pero... no, ¡hostia! No. Ni lo pasé vamos. No miro Estoy para atrás, rey, miro sí, para el sí, frente. No te escapas, tú no te escapas. Yo sí puedo, yo no, sí puedo. No me puedo. A a no me a ir, No. <risa> ¿Cómo me pasé en no, el dos? Uh, corre, corre. Vamos a meternos No. no. que hace sucia? Que no, <risa> que no. <risa> vamos. Que lo meta <risa> No. Que que no, que ya <risa> que se maneja. Un torrappata. Gameplay quédate. No. quítese usted señor. La a es mía no, me no que no, que me lo paso yo me lo paso Oh, esas piernas, es imbécil, corre Vamos, piernas de rana, no me falles <risa> <¡Ahhh>! <risa> ¿Qué, no, ¿Qué? ¿Cómo ¡Qué voy <risa> <risa> <risa> ¡Ay, ¡Qué <imbécil>. de <risa> Eso es pura suerte, sucia, que me cayó lo último <risa> Ay, en tu cara Mira, yo también rosa? me caí, Dios. estoy con la cara madreada ¡Canelo! <risa>